Cuando abrimos Shotcut, su interfaz parece la de un reproductor de vídeo, de hecho puede ser usado como tal. Abrimos un vídeo con File-Open y lo podemos reproducir. Podemos pausar, reanudar y navegar por el tiempo del vídeo arrastrando. También podemos movernos por el vídeo con las teclas J, K y L. Respectivamente son atrás, parar y avanzar. Si se presiona J atrás o L hacia adelante más de una vez, va al doble de velocidad, triple, etc. En propiedades vemos información sobre el archivo de vídeo. En reciente podemos ver los últimos archivos usados. Los paneles que vamos abriendo se pueden colocar como queramos. También se pueden cerrar y abrir de nuevo. En Exportar podemos cambiar el formato de un archivo. Tiene un montón de posibilidades de exportación. En esta ventana tenemos dos partes. En la de la derecha podemos seleccionar el valor preestablecido que se ajuste a lo que busquemos. En la parte de la izquierda, podemos modificar estos valores. Pulsando sobre el botón de Más, podemos guardar las modificaciones que hagamos, es decir, guardar nuestros presets o nuestras personalizaciones. Una vez que la tengamos, pulsamos sobre Exportar archivo y nos abre el panel de trabajos en curso, donde vemos cómo se convierte. Una vez que esté hecho podemos darle a que nos muestre el archivo en la carpeta donde esté o hacer doble clic y abrirlo. Si queremos cortar un clip podemos mover estos manejadores o pulsar I y O inicio y fin para ponerlos en el punto donde tenemos la cabeza de lectura, es decir, el punto que estamos viendo en la pantalla. Con los controles de ir a inicio y a fin nos iríamos ahora al inicio de la selección y al final de esta. Si le diésemos ahora a exportar solo exportaríamos la selección. En filtros podemos añadirle algún filtro a la imagen. Pulsando en más se nos abre el listado. Una vez aplicado, nos aparece arriba y para modificarlo es simplemente darle el valor que queramos con el ratón. Podemos también guardar las modificaciones de un filtro en un preset para usarlo otras veces. Una vez salvado, nos aparecerá en la carpeta de presets. Continuaremos viendo la interfaz de Shotcut en el siguiente vídeo.